Hoy iniciamos un proceso de limpieza en nuestro distrito. Iniciamos nuestra comunidad de Aguayo. Como pueden ver, es el pulmón de la entrada de nuestra comunidad. Estaba totalmente abandonado. Hoy, gracias a la ayuda de muchos municipios y de los empleados del ayuntamiento, iniciamos un proceso de limpieza. Es cuando. ¿Qué más contempla? Eh, eh, ¿Otras comunidades estarán haciendo esta misma labor? Prontamente estaremos iniciando en lo que es la comunidad de la Guama y posteriormente la comunidad de Génimo, que son las comunidades que conforman al distrito municipal de Guadalupe.